El híbrido, o sea, no son semillas nativas. Esto ha perjudicado también hasta en las cuestiones de salud. A lo que me refiero es que el programa Sembrando Vida no solo es cultivar y ya, me pagan por sembrar, no. Entonces, pues yo entiendo que ustedes apenas si llego a esta plática, pero como los señores les hemos dado las pláticas una y otra vez, pues ya les, de, de, ya les entró como que la idea en general del programa. Bueno, se la repito, no hay ningún problema. El programa busca no solamente que siembre y que se les paga por sembrar, sino que también tengan esta parte de... Un beneficio en la salud, un beneficio en la familia, en la educación, en la comunidad y también en beneficio al medio ambiente. Lo que busca el programa Sembrando Vida es cambiar la parte como era antes, antes era el extensionismo, el extensionismo lo que buscaba era el rendimiento, yo lo entiendo económicamente, mientras en un pedazo yo le saque el mayor rendimiento, productividad a un producto, llámele frijol, maíz, tomate, qué pues me conviene, porque gano dinero. Pero luego ¿qué tengo después de que ya exploté la tierra, tengo una tierra estéril, tengo una tierra deteriorada, mí pues no pasó con la ganadería. Metemos, tratar lo, lo más que se pueda de ganado en tantas hectáreas, no es que solamente ganado por hectárea, necesito mínimo 10, 100 cabezas. Y me dice, ¿cuántas hectáreas? Y si el ganado tiene que pastar, me compacta la tierra. O sea, tenemos luego problemas de escasez de agua, luego tenemos problemas de que se tumba el monte, ya no hay ni leña, ya no hay leña como antes están perdiendo varias especies forestales o de maderas que antes había ya no ya no hay abejas, porque ya ni hay árboles que le dé la miel, son muchos problemas que se englobaron por sistemas que manejábamos antes en la agricultura o en la ganadería, lo que buscas sembrando vidas ir remediando, no podemos remediar todo, es como las cosas en el país muchas cosas están re mal, en la administración pública, en las cuestiones de salud, o sea, si hasta en eso está mal también en el campo muchas cosas están mal porque se vino manejando mal, sinceramente hay gente que asesoraba, que hacía simplemente el extensionismo, cobraban y le daba seguimiento a la gente. No había una asesoría con la gente. Entonces lo que busca este programa es que también esta, vaya cambiando. O sea, todos los problemas que hemos venido arrastrando, pues irlos cambiando. Por eso no, sembrando Vida no no fomenta el monocultivo. Yo sé que ustedes quisieran que me paguen porque siempre púrenme que se oye muy bien, le digo, claro que sí. Y sí se va a fomentar el cultivo del enequén. Yo sé que para el siguiente año, hasta nos lo comentaron sus jefes, los nuestros, se va a fomentar más el cultivo del enequén, pero yo creo que va a ir como a la No lo vamos a poder tal vez mezclar en dos y media de Sembrando Vida, pero de alguna manera se van a coordinar. ¿De qué va a poder usted tener hectárea para que tenga milpa y tenga otros árboles y también pueda incluir el enequén? Porque pues, ya siembran en enequén desde hace, qué sé, bueno, años, sus abuelos, sus abuelos cultivo ancestral. Entonces sí no se apoya de esa manera porque estamos intentando remediar todavía algunos problemas como le digo el deterioro, con el nq ya una vez que yo lo, yo ya lo cultivé ya, ya estuvo, ya lo quité ¿qué me queda allá abajo? un terreno, una tierra que es difícil que yo le pueda meter una nueva siembra no tengo que volver como a abonar la tierra, para hacer esto y más con las tumbas tal claro, vez yo quisiera tener ya 10 hectáreas sembradas de nq o no, sea, mucho ¿no? pero voy a tener que tumbar más el programa por eso hasta la tumba la tenemos limitada controlada, solo podemos tumbar un che, che, bajo un monte que ya está entrando en regeneración ¿por qué? porque necesitamos la selva hasta animales que habían antes en el monte ya casi ni los vemos acá estas las cuestiones, y las personas y los jóvenes y los muchachos ya ni van a llegar a ver eso, si hasta con los maíces ya está pasando, pero digo aquí ni maíz ya. ¿cómo se encontra. es pues que queremos retomar esas partes, eso es por parte del programa Sembrando Vida, porque esos son los objetivos y es parte del proyecto de lo que se tiene planteado para cambiar la realidad en el campo. La gente empezó a trabajar mucho, como dice usted, es un sacrificio, es, es un trabajo duro, es muy arduo sembrar la en energía, el... claro que sí. Y al final de cuentas a veces pasa eso, o un incendio, o algún problema, y lo pierdo todo en cinco minutos, y ya no tengo ni para comer y todas mis hectáreas, que sembré, no sembré ni, medio, ni media hectárea para... Entonces, es eso, allá, por allá va, digamos, ¿no? no es que se les desconsidere, por eso le digo aún así esta información, usted platíquela con la gente del Chac Pueblo, si sí, no entran este año, pero no se desanime, vamos a esperar también a ver la convocatoria, si bien, qué municipios entran, y es con, esta, con, esta, con este objetivo, ¿no? de que es integrar el programa, no solo sembrar, me pagan por sembrar, muchas cosas que los señores tratan aquí, los técnicos, de hecho, qué temas por ejemplo ustedes tratan con los con los señores que ya son beneficiarios en la tuya, no solo exclusivos, y tanto hablan con ellos. La hoy mismo díganlo, ¿de qué temas han hablado que los técnicos les empiezan acá a mencionar? No solamente hablan de la siembra, ¿no? ¿De qué otra cosa han hablado aquí en las CATS que le llaman? En las reuniones. Con Antonio, platíquenos los temas que hemos visto, qué actividades hemos hecho. ¿Qué actividades han hecho acá? Yes, hay nadie es...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 no cosechamos, no ponen por el pan. Ahorita, primeramente, yo soy técnico y mi papá tiene un gran de color Pero había muchas cartas de metemos, pero ya estaban bien, y estaban sanitos, entonces tenemos que quitar todo. Pues lo estamos limpiando para sembrar, a si podemos lograr, vamos a no te puedo decir cuántos pecates tiene, pero se agrande, sí, por la mitad. Estamos ahí ya lo estamos limpiando poco a poco, no estamos sembrando, Sembramos este, sandía, melón, todo lo que pepino y más Pero desgraciadamente está lejos, está el pozo. No llega. Tenemos que buscar la mañana este pues, regarlo. A ver si primeramente yo vamos a sembrar maíz igual. Pero es un pedacito de terreno, digo te todo. Pero lo estamos Las cosas no vienen solas, hay que trabajarlas. Así, justamente, exactamente. Es lo que digo. Hay que trabajar, o no sea, sé, es cierto, es duro el trabajo. Porque hay que destroncar, porque ahí donde está el terreno, pura piedra. No encuentras tierra bonita para sembrar. pues tuvimos que quitar piedra. Sí, así sacar piedra. Sacar piedra para hacer cosetas. Así lo no estamos manejando ahorita. ¿no? Y todos estos temas hasta que usted mencionó, tienen plagas. Aquí vale un problema de plagas. Sí, como eso, les digo, se ha ido un monte, todos los animales dónde van. Tenemos que comer, pues estamos así apoyándonos en los señores que nos ofrecieron de su sí, sí. vida. ¿No? Igual, ahí tengo un problema ahorita en el es, de mi hermano. Había igual, este, no hay tierra bonita, pura piedra, laja, pedacitos de piedra, montones sacas allá. ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes que sacar piedras para poder sembrar, si no, no puedes manejarlo. No vas a poner tu sembrado una piedra de, es la, es la planta no va a crecer, no se va a alimentar, es pura piedra, únicamente no, entonces lo gustamos a abrir y eso mañana quiero platicar con ustedes. Ayer casualmente que fui al monte, hay mucha piedra, donde te mires hasta el camino donde pasamos con trabajo, pura piedra. Piedra. no hay brechitas no que digamos bonitas Usted ya lo vio, ¿verdad? de mucha piedra y no tenemos árboles, esto es por importancia. el terreno son muy poco hay, este, hay jardín, muy poquito. la que hay un montón, el este, cachín, otra manera que es chupum la que hay un montón en el mundo eso no lo puedes dejar, no lo puedes tienes que tomar pues son árboles que tienen mucho espino hay que darle mantenimiento, no hay que cortar todo eso al de ser el carrera que descubierto, ¿no? Hay que quitarlo. Eso sería yo, por eso les digo, apoyense también, con los ahí Hay madres que les pueden servir, yo sé que hay muchas que dicen que tiene puro espino, no me sirve, pero sí, sí son <risa> algunos momentos de utilidad. Hasta pues da con mucho respeto al señor Don Voy a decir que se llama Tursman? que tiene que caminar para ellos. No no me digas, pero me chanta a ver, pues es que ese se nota yendo caminando a como tú andas. ¿no? Entonces camina. Como no, no, no, a mí me obligan los caminos, se sabe. Qué bueno, eso es ganas de trabajar. Eso. Muy bien. para hacer. Ay, gracias. Bueno para para concluir ya la reunión porque también los compañeros de Cevert tienen otra programación de hacer la misma visita que están haciendo ahorita en Quimi. De los que aquí presentes, ya después de la plática que hemos tenido, que ya se han aclarado la mayoría de las dudas, ustedes, como parte de las CAC de Sembrando Vida, ¿alguno de los presentes está interesado en participar? Para que se le termine de dar el seguimiento por parte de CEDER con las 3.000 plantas de Nequema? Pero los aquí presentes, ¿hay algún interesado? Por el momento no, tal vez el sí, próximo, próximo año, porque ahorita todo está muy muy pegado, es pesado, no está, sí, ¿cómo se bien, llama? No hay tiempo sí. pa, pa ocupar, pa quemar, para tumbar, para desmontar, para quemar. Ya que platicamos en allá, sí. ahorita un momento está el no, pero el otro año no me interesa. Pero, No, yo, puede ser el otro año, una calle. Pues yo, yo sí si ¿Sí le gustaría participar también lo dejen? Adelante. Y también, si se puede también en ese de, de sembrado, porque tengo, tengo el terreno. Eh, tengo ¿Ten terreno el terreno para el trabajarlo. Tengo el ¿Ten? y tengo propiedades compradas. Excelente, me parece bien. Entonces, pues para los que, para los que estén interesados, lo hago este. Vamos a esperar un tiempo más para que le terminen de dar los datos, el papel. Y los demás, pues bueno, les agradecemos que hayan asistido. Los que tienen CAC, los espero hoy a las 6 el día de mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. ¿Sabes que es sea...